Te voy a mostrar los accesorios con los cuales puedes personalizar tu punto de venta de boleta fácil de libre DTE. Tenemos celular, impresora térmica de 80 milímetros y una gaveta de dinero. Para comenzar, ingresamos una venta en nuestro punto de venta. Por ejemplo, 700 pesos de fideos más 400 pesos de salsa de tomates nos da un total de 1.100 pesos. Ahora queremos imprimir nuestra boleta, debemos presionar el icono de la impresora y de esta manera se imprimirá la boleta y se abrirá la gaveta de dinero.